Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Y bueno, lo primero voy a compartiros eh, la presentación que traigo preparada y ya sobre eso vamos, vamos hablando. Creo que aquí. No sé si lo estáis viendo todos y todas. Eh, sí, yo lo veo bien. Sí sí. Sí, sí, sí, sí. Vale, genial. Pues nada, pues eh, como decíamos, buenos días a todas. Eh, para mí es un placer estar aquí, no solo por el por el lado profesional, lo que respecta a ENISA, sino porque también, como ha dicho Elena, en su momento he colaborado y sigo colaborando en la medida que puedo con economistas y, y desde el lado de ENISA, pues claro, a nosotros es un placer también trabajar con asociaciones que están en el mundo de la economía, pero trabajando y empujando con desde una visión más alternativa, más sostenible y que al fin y al cabo pues, eh, lucha un poco contra todas esas dinámicas tan nocivas para, para nuestra economía y desde Nisa pues, intentamos aportar nuestro granito de arena desde el, desde el sector público para toda, esta, para toda esta serie de proyectos que eh, pues, por diferentes motivos no encuentran salida con capital privado y por tanto necesitan un apoyo digamos, más desde, desde el lado público. Entonces, bueno, eh, os comento un poco, nosotros eh, somos una, una sociedad mercantil estatal que pertenece al Ministerio de, de Industria, Comercio y Turismo y que fundamentalmente existimos para ayudar a pymes, a emprendedores y startups que tienen un proyecto y que necesitan eh, financiación, ya sea en unas fases más iniciales o en unas fases de, de crecimiento. Eh, nuestra misión eh, básicamente es, eh, la de, como digo, la de financiar este tipo de proyectos económicos y, y técnicos que sean viables para que, transformen, para que transformen nuestra economía y al final pues sean capaces de, de generar empleo, de generar una actividad económica más sostenible y, y bueno, pues diversificar un poco todo el, todo el tejido productivo español, enfocado sobre todo a la a la pyme. Nosotros somos una, eh, un, una agencia, porque es lo que tratamos de ser, una agencia de innovación que está un poco a medias entre el capital, eh, entre el capital privado o el capital riesgo que se conoce y la financiación pública eh, conocida como subvenciones. ¿no? Entonces al final lo que intentamos es pues, ser precisamente una agencia de innovación integral. Esto pasa no solo por dar financiación a, a proyectos empresariales, sino también por eh, contribuir y por apoyar en el resto de iniciativas que pueden ayudar a generar ecosistema. Pues, por ejemplo, el, el hecho de trabajar con Economistas Sin Fronteras es un, una ejemplificación de este tipo de, de tareas. Luego nosotros, desde el área de estrategia, pues también tenemos otra, otros proyectos abiertos de índole más social, y de impacto que también pues pretendemos que construyan este ecosistema de innovación porque nosotros lo que, eh, lo que entendemos como ecosistema no es simplemente eh, aportar financiación a empresas y a startups para que obtengan sus beneficios de cara al futuro sino al final crear ese tejido que se necesita con financiadores, con, con empresas privadas, con la academia, con organizaciones de la sociedad civil organizada que al final contribuyan a crear un marco económico pues, mucho más sostenible y, y, con, y que sea capaz de generar empleo, de, de generar dinámicas mucho más positivas para nuestra economía. Entonces, como digo, pues, lo que tratamos es de cubrir sobre todo ese espacio que el capital riesgo privado pues, no es capaz de cubrir pues, por, por cuestiones de rentabilidad y de riesgo que no, que no es capaz de asumir. Como, como estaba introduciendo, nosotros, nuestro fuerte durante los 25 años de historia o más que tiene NISA, es dar financiación. Y esa financiación la damos a través de un instrumento financiero que es esto que se llama préstamo participativo. El préstamo participativo, eh, como digo, es un instrumento que está a medio camino entre el préstamo bancario y el capital riesgo. Es decir, tiene unas condiciones, unas características intrínsecas que lo hacen, eh, digamos, más llamativo eh, con respecto a lo que es eh, la financiación privada habitual. Y también lo diferencia de la financiación pública en términos de subvenciones. Es un instrumento muy sencillo porque, eh, en primer lugar, no tiene, no tiene avales ni se piden garantías, más allá del propio compromiso que, la, que los emprendedores o los promotores de un proyecto tengan con su propio proyecto. Luego, además, esto del participativo a veces da lugar a confusión porque parece que eh, entramos en el capital de la empresa y e entramos a formar parte de los órganos de decisión, pero no es así. Simplemente eh, aportamos un, una financiación que, eh, no, que, que digamos, no condiciona las decisiones importantes de la empresa. Es esto que, que ponemos aquí sin dilución. Y luego, eh, la característica más económica, financiera, pura de un préstamo participativo es que los tipos de interés de este préstamo van en función de los resultados. Es decir, hay un primer tramo, desde cuando las empresas piden un préstamo en ISA, hay un primer tramo, un tipo de interés fijo, que, que se paga, que suele estar a veces un poquito por debajo de lo que dan los bancos privados, y luego hay otro segundo tramo, que se devuelve, se paga, en función de los resultados de la empresa. Si una empresa eh, no está dando beneficios, pues en este segundo tramo no paga, no paga ese, interés, ese tipo de interés. Y si está dando beneficios, pues los paga, eh, paga intereses en función del volumen de beneficios que da. Por tanto, esto es un instrumento que se adapta muy bien a las necesidades de cada proyecto y a la evolución de cada proyecto. Las características eh, propias de nuestro préstamo participativo, bueno, es pues decir que los importes que NISA otorga van desde los 25.000 euros hasta un millón y medio de euros y tienen unas características de vencimiento y de carencia bastante atractivas en relación a, a los bancos privados. En el caso del vencimiento, como ponemos aquí, puede ser hasta nueve años, aunque es cierto que lo habitual es que los préstamos de NISA se, se finalicen en un plazo de cinco años como máximo. Y luego también tiene un periodo de carencia que puede ser hasta siete años técnicamente, pero también lo habitual es que tenga entre, entre dos o tres años de carencia. Lo que pasa es que si sí es verdad que los estatutos de NISA recogen estas posibilidades de llegar hasta nueve en vencimiento y llegar hasta siete en carencia. Como decía antes, lo de los intereses en dos tramos es en función de los resultados de la empresa, un tramo fijo que, que luego os enseño lo, los márgenes por si alguien ya está muy avanzado en, en este tema y un tramo variable en función de los resultados de la empresa. Y luego, sobre todo, es que eh, financiamos cualquier sector de actividad a excepción del sector inmobiliario y del, y del sector financiero. Cualquier, cualquier sector de actividad... Eh, sí que se financia por ENISA, aunque es verdad que desde dos años hasta ahora estamos intentando hacer mucho hincapié en eh, lo que se está conociendo como sectores de impacto social, para lo cual, eh, bueno, pues este último año tenemos dos líneas nuevas que os pasaré a explicar más adelante. Y sobre todo, pues esto, queremos eh, incidir en, en aquellos sectores económicos o bien que más ayuda necesitan o bien que pueden revertir eh, mejores cosas, digamos, ¿no? a, a nuestra economía como país. Eh, hablando un poco del, del presupuesto de, de NISA, eh, anualmente recibimos un importe de los presupuestos generales del Estado y es con eso con lo que eh, podemos ir eh, ayudando a diferentes empresas. Este año el presupuesto es de 128,5 millones de euros, de los cuales... 98 corresponden al Ministerio de Industria y como decía antes, estas dos líneas, estas dos, eh, esta tendencia digamos, a especializarnos en, en algún tipo de actividad nos ha llevado a obtener otros 18,5 millones por parte del Ministerio de Economía para un programa enfocado a mujeres con proyectos digitales y luego otros 13 millones adicionales del Ministerio de Agricultura para proyectos relacionados con el mundo rural y en concreto para todas las actividades agroalimentarias. Es lo que llamamos nuestra línea de agroimpulso. Aquí veis un poco las cinco líneas que contamos, eh, con las que contamos este año. Eh, no sé si he ido un poco rápido, me vais siguiendo todos. Si tenéis alguna duda, en realidad me podéis parar y preguntar, eh, aunque luego al final haya turno de preguntas. Si alguna cosa no queda clara, me diciendo. Si no, doy por hecho que, que me estáis siguiendo todas y todos. Yo tengo una pregunta. ¿Esta sí. de crecimiento qué significa? Bueno, aquí hacemos una diferencia entre empresas que tienen más de dos años de vida y menos de dos años de vida. Normalmente... Vale. Sí, eh, a partir de dos años de vida de un proyecto, dos años de vida completos, eh, ya pasaría a ir por la línea de crecimiento. Y si tienen menos de dos ejercicios cerrados, pues va por jóvenes, si son menores de 40, o simplemente por emprendedores. Vale. También, bueno, como veis aquí, varían un poco los importes. Eh, las características en cuanto a vencimiento, tipo de interés, carencias, son similares en las cinco líneas. Lo que pasa es que de dos ejercicios eh, completos hacia atrás, Solo se puede optar, digamos, a un máximo de 300.000 euros y con más de dos ejercicios completos ya sí que se puede optar a un máximo de un millón y medio de euros. Sí. Eh, los proyectos que, que tenéis ahora, por ejemplo, en fases incipientes, podéis solicitar en en el primer año del proyecto, llevar a cabo vuestro, vuestro plan de inversiones y al año siguiente volver a solicitar una enisa y podéis tener tanto cenizas abiertos como, digamos, el músculo financiero o la capacidad del proyecto permita. Nosotros tenemos una, unas fases de análisis que, que os pasaré a explicar luego y en función de, del riesgo y el potencial del proyecto, pues se otorga, se otorga un nivel u otro del préstamo solicitado y como digo, pues hay un, un importe máximo de 300.000 para proyectos menores a dos años y de un millón y medio para proyectos que superan esos dos años de vida. Y para las nuevas líneas de emprendedoras digitales, que es como las hemos llamado y de agroimpulso, los importes son los mismos. La condición de los dos años de vida, digamos, y el máximo de 300.000 es lo mismo y los periodos de carencia y vencimiento de carencia y vencimiento también. <coughs> Bueno, pues como. Perdona, persona, Luis, una, una pregunta, ¿sí? eh, que no sé si has comentado, creo que no. Eh, la diferencia entre jóvenes emprendedores y emprendedores es la edad del, de las personas que participan en el emprendimiento. Sí, así es. es a, a partir de, de 40 eh, pasaría a ser emprendedores. O sea, menores de 40 eh, en los promotores del proyecto pueden aplicar a la línea de jóvenes emprendedores y a partir de 40 años ya sería eh, la línea de emprendedor. Muchas gracias. Bueno, y como os decía, eh, la novedad para este año 2021 son precisamente las líneas de emprendimiento digital femenino y de agroimpulso. Al final, eh, bueno, el objetivo principal de, en primer lugar, de esta línea de emprendimiento digital femenino lanzada junto con el Ministerio de Economía es apoyar a estos eh, proyectos de emprendimiento femenino que tengan un marcado carácter digital y que ayuden a reducir la brecha de género, eh, sobre todo en, en este sector, porque sí que haciendo varios estudios de, de la evolución de NISA y la evolución del ecosistema emprendedor, pues al igual que en el resto de la economía, vemos que hay una brecha de género muy fuerte y queremos que este... Queremos que, que esta nueva línea, este nuevo instrumento pues contribuya a reducirla, tanto, tanto a nivel de dirección de la empresa, como a nivel accionarial, como a nivel del equipo directivo. Cualquier proyecto en el cual eh, hay mujeres en unas posiciones relevantes sería susceptible de entrar por esta línea de, de financiación. Luego, bueno, pues además se, se exige, al igual que en el resto de líneas, que estos proyectos pues tengan un fuerte contenido innovador y, y digital. Y como, y como veis, pues está también pensado para fases de nacimiento de proyectos que están muy incipientes, con uno o dos años de vida, como también para fases de un poco más avanzadas de crecimiento. Aquí veis un poco los importes y lo que os decía, que van, que van todos de 25 a un millón y medio, con los nueve o siete años máximos. Y aquí veis lo que os decía del tipo de interés en el tramo fijo y en el tramo variable. Estos tipos son los mismos para la, tanto para la línea de jóvenes como para la de emprendedores como para la de crecimiento. Y luego tenemos la segunda línea, que es la de agroimpulso, que es para eh, todo ese tipo de actividades de la, como decía, la cadena agroalimentaria y especialmente, aunque no es condición sino bueno, en el medio rural. Al final lo que, lo que estamos buscando en esta ocasión, en colaboración con colaboración con el Ministerio de Agricultura y la Secretaría General de Reto Demográfico, es precisamente pues, reducir también esa brecha que existe entre el mundo rural y, y el mundo rural y el urbano. ¿no? Al final, España, pues tenemos, eh, ya lo, supongo que esto lo conocéis y, y lo sabemos todos, unas grandes diferencias entre unas zonas muy pobladas en el centro y, y las costas y toda una España interior pues muy vaciada, con falta de servicios, de recursos y, y no precisamente por falta de capacidad, sino a lo mejor Puede ser por falta de, de apoyo público y también privado. Y por tanto, pues intentamos que esto, que esto sea nuestra contribución a esta, a esta tendencia de cohesionar un poco todo el territorio. Aquí, pues eh, como decía, pues esto está orientado también a pequeñas y medianas empresas, del, no solo del ámbito rural, pero eh, se, se tendría más en cuenta que trabajen en cualquier fase de la cadena agroalimentaria. Nosotros solemos decir que financiaríamos dentro de esta línea cualquier tipo de actividad que vaya de, de la tierra a la mesa, es decir, de actividades puramente agrícolas de, de cultivo de, de nuevos alimentos, al tratamiento de los mismos, a la distribución de los mismos, eh, plataformas digitales relacionadas con la comercialización de, de alimentos y bebidas o de, de cualquier otro producto agro, hasta eh, pues, también la, la fase de consumo. O sea, como decimos, pues toda la cadena. También, pues evidentemente, por la propia naturaleza de Nisa, pues se pide que este tipo de proyectos pues tengan o tengan un fuerte contenido innovador, ya sea en, en procesos o en productos. Y igualmente, para fases de nacimiento, o para fases de crecimiento, y los importes y, los, y lo, las características, pues vuelven a ser las mismas. <coughs> en cuanto a los requisitos, quizá que aquí quizá ya entramos en una parte que os puede, os puede interesar más, porque lo, bueno, otro, lo otro también es interesante, decir pero que esto es una parte más práctica, los requisitos son muy sencillos, al final para NISA simplemente tenemos en cuenta que el proyecto sea una pyme constituida como tal, aunque también aceptamos otro tipo de formas jurídicas, cooperativas no es lo más habitual que solemos trabajar y existe alguna condición como poder, eh, presentar las cuentas anuales en el registro de cooperativas y, y trabajar en este sentido, pero también las aceptamos, sociedades limitadas, sociedades anónimas, eh, sociedades cooperativas, sociedades unipersonales, cualquier tipo de forma jurídica establecida en, en Derecho Mercantil, pues eh, con Enisa en, en no hay ningún problema. Perdona, Luis, una pregunta. ¿Y fundaciones también? Fundaciones no. Fundaciones no podemos porque tiene que ser eh, una forma jurídica empresarial. Vale. Eh, Oye, Luis, otra pregunta. ¿Por qué eh, tanto reparo con las cooperativas? Cuéntanos, los entresijos. No, eh, no es que haya reparo. O sea, trabajamos también con cooperativas. Lo cierto es que no nos, están llegando, no nos llegan muchos proyectos de cooperativas. Porque nosotros, en relación a las cooperativas, lo que necesitamos es que presenten, formulen y presenten cuentas, al igual que el resto de empresas, para nosotros poder llevar a cabo nuestros análisis y, sobre todo, el seguimiento de la empresa una vez, o de la cooperativa una vez ha obtenido un préstamo. Y, bueno, como lo cierto es que no todas las cooperativas eh, luego siguen esa dinámica, tanto por funcionamiento interno como por... O sea, por la propia esencia de una cooperativa, pues algunas no presentan las cuentas como tal, no las registran en, el, en los registros habituales. A nosotros nos es muy difícil eh, seguir a, mm, trabajar dentro de nuestras dinámicas habituales con las cooperativas y por eso no tenemos muchos casos de cooperativas. Pero siempre y cuando una cooperativa presente sus cuentas anualmente y las formule eh, de igual forma que una, una PYME, no hay ningún problema en, en ser cooperativas. Lo único que, claro, sí que ahí nos encontramos un poco con el tema de los socios de las cooperativas, que hay muchas participaciones muy pequeñas, puede ser más difícil eh, que la cooperativa como grupo tome alguna decisión que luego afecte a NISA, pero en principio no hay ningún reparo frente a las cooperativas. Es más un tema organizativo... Por parte de ellas, que si se adaptan un poco a estos requisitos, que como veis son muy generales, muy básicos, pues pueden obtener financiación, no hay, hay ningún problema. Vale, gracias. Eh, disculpa, Luis, por, por hablar ¿Sí? un poco en este tema, que nosotros somos de, de SuperCop también, sí. activa como sabes. y eh, hablando, de hecho. Sí. Entonces, por, por centrarlo un poco, el, cuando se trata de una cooperativa y, y se hace la presentación de cuentas anualmente en el registro de cooperativas, uh -huh. esto es una condición ya que el que para poder entrar a o sea, por, para poder optar a los préstamos, ¿verdad? Ya sí, puedo... así es. De hecho, es que esa es la única condición para las cooperativas, pues, en, registrar cuentas en el registro de cooperativas. Okay. Porque luego nosotros, como, como habéis escuchado, lo del tramo fijo y el tramo variable, el tramo variable se calcula en función de los resultados del de agente económico, ¿no? Por no llamarlo empresa o cooperativa entonces eh, tenemos que hay un método estandarizado para calcular ese tramo variable en función del resultado del ejercicio, por tanto sea empresa o sea cooperativa necesitamos eh, trabajarlo de igual manera entonces bueno, ese es el único requisito para las cooperativas, al final al registrar registrar cuentas y que se formulen de igual forma que, que un agente económico o empresarial de acuerdo. Sí, te lo pregunto porque el, eh, cuando estuvimos hablando se hablaba de presentación de cuentas en el registro mercantil, ¿no? Hemos preguntado en el registro mercantil y nos dijeron que, bueno, que no era incompatible, pero que lo suyo es que el, la cooperativa presente las cuentas en el registro de cooperativas, ¿no? Entonces, con la presentación en el registro sería suficiente. Sí, así es. Sí, sí, sí. Muchas Gracias. Ah. Bueno, como veis, tercer requisito, también muy básico y muy generalista, es eh, tener un proyecto innovador. La innovación, nosotros tenemos un concepto de innovación muy amplio en el que eh, no hace falta tener una tecnología muy disruptiva para ser innovador. De hecho, las innovaciones vienen de las cosas más simples y más sencillas que aparentemente no vemos, pero que están ahí en el día a día. Y pueden ser innovadores, innovaciones de, de producto en sí, de, de, de crear un nuevo producto innovador, con unas características X, o también pueden ser innovaciones de proceso, tener un, un producto definido previamente e introducir eh, algunas innovaciones que hacen, un, que hacen su proceso de fabricación pues, más eficiente, más dinámico, más sostenible, cualquier, cualquier cosa. Por tanto, ahí nosotros, el concepto de innovación está muy trabajado por, por diferentes académicos, y nosotros eh, nos apoyamos mucho en esta idea ¿no? de lo, lo simple es, cuenta más digamos que lo complejo, lo tecnológicamente muy complejo, algo que no, que no se puede casi ni, ni describir. ¿no? Y, y al final, pues eh, establecer relaciones con diferentes agentes, instituciones, centros de investigación, eh, nuevos socios y, cre y crear sinergias entre lo que aparentemente serían competidores, pero que en el fondo son eh, cooperantes ¿no? de, un mismo, de un mismo ecosistema. ¿no? Pues nosotros nosotros abrazamos digamos, todo ese concepto de innovación holística en el que el sector público pues, tiene un papel, un papel principal y, y director y en el que no todo está dirigido por el capital privado. Pero. El último concepto es aquí donde sí que se introduce un poco el capital privado, ¿no? que es esto de buscar cofinanciación. Al final, en Enisa no, no financiamos un proyecto desde cero. Lo que hacemos es ayudar al proyecto que, que un promotor ya tiene. ¿no? Y hay un compromiso, por eso decía al principio que no, no existen avales ni garantías más allá del propio compromiso. Del, del promotor del proyecto, ¿no? Pues aquí es donde se materializa, ¿no? En la cofinanciación. Si hay un proyecto que está dimensionado pues, por 100.000 euros, pues en ISA te aporta 50.000 y, y el promotor del proyecto eh, aporta esos otros 50.000, ¿no? Esto es la idea de cofinanciación. Pero nosotros, por, por estatutos propios de la, de la sociedad, si nos viene una una empresa, un proyecto valorado en 100.000 euros y nos está pidiendo los 100.000 euros, pues ahí es, no podemos, no podemos ayudar. Nosotros ayudamos en función de la parte que aporta eh, el promotor del proyecto. Eh, Por eso Luis, paso. ¿Sí? ¿Sí? ¿a cuánto suele extender la mínima cofinanciación que, que hay que presentar? ¿En qué porcentaje? Sí, es justo lo que iba a contar. Pues estamos ah, hablando del, del 50 básicamente. Eh, en términos contables. ¿vale? Eh, justo de hecho paso a esta diapositiva que creo que es la que más puede ayudar a la hora de, de preparar el, de preparar una solicitud a NISA y os cuento un poco los, los tips básicos de cada uno de, de estos puntos. El primero de todos, al final, eh, nosotros la manera de, de ver el estado financiero de una empresa Evidentemente es con sus cuentas anuales. Por eso, está, por eso está por eso incidía en el tema de las cooperativas, ¿no? de que registren cuentas, porque al final tenemos que tener un sistema de, de evaluación y de observación estandarizado para todos. Y eso se hace inevitablemente con las cuentas anuales. La primera cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de presentar un proyecto a NISA, de una sociedad, una empresa constituida como tal, es los fondos propios, el patrimonio neto, que tiene una empresa ¿no? y aquí bueno nosotros sí que tenemos una definición de patrimonio neto mucho más amplia de lo que tendría pues, un banco privado o un capital riesgo porque incluimos todo tipo de aportaciones de los socios, el propio capital, la prima de emisión, las reservas que pueda tener una empresa, todo eso lo contabilizamos como fondos propios de la empresa. Entonces esa es la primera variable que eh, un solicitante de NISA tiene que tener controlada. Esos fondos propios, lo ideal es que sean del 50% de, de la financiación global y por tanto solicitar a NISA una financiación equivalente a esos fondos propios. Digo que tiene que ser 50%, pero si no se alcanza ese 50%, existe la posibilidad de comprometerse a aportar un extra hasta llegar a ese, a ese 50%. Digo que, que es el hecho de comprometerse, porque en Enisa lo que haríamos sería estudiar toda la solicitud, ver si es factible una financiación de 100.000 euros por poner un baremo, y si la empresa tiene unos fondos propios de 70.000, pues decir, vale, nosotros llegamos a estos 100.000 euros, cuando eh, se haya aumentado estos 30.000 que faltan hasta llegar a los 100. Entonces, ahí ya nos encontraríamos con que, por el lado de la promo del promotor del proyecto que sea, está aportando, tiene unos recursos de 100, está aportando 100, ya sea material o, o en dinero, y en ISA, entonces, ahí sí que puede aportar los otros 100. Ya, nos, ya estamos viéndonos con con todos unos recursos de 200.000 euros para un proyecto de estas características. A ver, Luis, cuéntame así, hablando en, en plata, eh, eh, el, capital, el capital, neto es el capital social, el voluntario que han aportado, que pueden haber aportado los socios y me imagino que su, su patrimonio natural, eh, material, ¿no? tipo oficinas, furgonetas, locales, ordenadores, todo eso entra dentro. No, eso es otra cosa, eso es la parte que yo pongo aquí de, de activos y pasivos, o sea, el vale. capital social es Entonces, al final. entonces, ¿Sí? entonces ¿Sí? Si, no, si no entiendo esta parte material, no entiendo a qué te refieres ese compromiso, ¿de dónde se va a sacar? ¿De otra subvención, de otro proyecto, de unas posibles ganancias o qué es ese otro hasta el 50%? A ver, el capital social es que estoy más familiarizado con empresas que con cooperativos, ¿no? pero... Eh, cuando constituís una empresa la constituís con un capital social mínimo de 3.000 euros, ¿vale? Pues ahí ya hay 3.000 euros de fondos propios. Sí. Normalmente luego las empresas según van eh, llevando a cabo su actividad pues pueden o bien recibir nuevas, eh, nuevas aportaciones de capital o bien si tienen beneficios pueden dedicar esas reservas al capital social, ¿no? Y todo sí. eso va sumando en los fondos propios. También puede haber ampliaciones de ese capital mediante la eh, valoración económica de, de activos. ¿no? Eh, lo que decías de furgonetas, ordenadores, incluso patentes, por ejemplo. ¿no? Pues todo eso se, se cuantifica monetariamente y se, se realiza ante notario una ampliación de capital con cargo a esa, a esa valoración de los, de los activos, pero todo tiene que estar formulado como, un, como una ampliación de capital social con sus escrituras y, y su presentación en el registro. Lo que me refiero de la aportación extra es que si con esos fondos propios no se llega al 50% del, del préstamo que se está solicitando a NISA, se puede condicionar el dar el préstamo a que la empresa en ese lapso de tiempo entre entre que te aprueban en la lisa y te lo desembolsan aporte ese extra que falta pero, ¿Sí? de este, ¿Sí pero quiero decir perdona perdona pero es que la economía de las cooperativas es o sea, ese compromiso de dónde sale que te lo toque te la lotería o que no o, claro o que, que, te lo preste, que... que te lo preste otra cooperativa o de dónde lo o sea, de dónde y más de dónde se saca eso Claro, es que con cooperativas, por eso digo que sí, que, el, que a veces todo esto se ralentiza un poco más, porque esto supondría, en términos de una cooperativa, supone que los socios metan más dinero en la cooperativa, ¿no? Pero bueno, eh, también podría ser que se, que se añadiese otra fuente de financiación, ¿no? Exacto, también vale. se puede añadir una otra fuente de financiación privada, por ejemplo. Claro. Uh -huh. Y luego entiendo también, por otra parte, que si se piensa, o sea, quiere decir que si se llega a ese acuerdo de, bueno, te, te aportamos esta línea hasta una cierta cantidad que se puede ampliar eh, pues un 30% más, como el proyecto está en marcha, también eh, repercutirá cuál es la actividad económica, ¿no? que también puede ser con un poco de suerte ascendente y permitirá que que, los, ¿no? que las reservas en, en dos años aumenten, ¿no? Exacto. Sí, sí, totalmente. O sea, esa aportación que hace el promotor del proyecto para ese requisito de coinversión puede venir de muchas fuentes Puede venir porque se han encontrado inversores externos, puede venir porque los resultados son muy positivos, entonces se está aumentando las reservas de la empresa, puede venir por eh, financiación externa de, de un banco o de cualquier mm, otro agente económico que quiera invertir en este proyecto. Pero la idea sobre todo es que, lo que, lo que quiero que, que os quedéis sobre todo es que un proyecto en ISA no lo puede financiar desde cero. Es decir, que tiene que haber una participación equivalente por parte de, de, la, de los promotores de ese proyecto a la hora de solicitar el préstamo. Por eso, estos dos requisitos de fondos propios y o oh, una aportación de capital añadida a esos fondos propios, si no son suficientes, pues es lo, que, lo primero que se debe tener en cuenta para, para solicitar un préstamo. Nosotros nos, estamos, nos encontramos, por ejemplo, en el caso... Este es un caso que se ve mucho en la línea de jóvenes emprendedores, porque son eh, personas jóvenes que tienen un proyecto muy incipiente, que puede ser... Eh, potencialmente muy bueno, pero no tienen los recursos suficientes. ¿no? Para un préstamo de 25.000 euros, como es el mínimo, pues eso no requiere, digamos, un, un gran esfuerzo, conseguir unos fondos propios más o menos equivalentes a lo que se está pidiendo. Pero en el momento en el que se está pidiendo algo más de, de financiación, ahí ya sí que entra en juego, pues esto, conseguir recursos por otras vías. Por, por una línea de crédito de un banco, porque hay un inversor que entra a apoyar este proyecto. Yo entiendo, claro, es que nosotros también estamos mucho más habituados a todo este lenguaje y a todas estas dinámicas que se dan más en empresas que en cooperativas. En cooperativas la solución, digamos, es que haya una aportación extra de los socios a este, a este proyecto. Pero claro, luego hay en, en las cooperativas, supongo que, no, que hay algunos socios que ponen un dinero sin, no a fondo perdido, pero sin la expectativa de recuperarlo en el corto plazo. Otros que sí que pretenden recuperarlo eh, más más pronto. Entonces, bueno, por eso ahí eh, no estamos tan familiarizados, porque a lo mejor el instrumento no se adapta tanto a la forma, a la razón de ser de una cooperativa. Pero en cuanto a, a idiosincrasia, ¿no? y a, y a los objetivos pues ahí sí que sí que lo tenemos en cuenta no sé si me estáis siguiendo un poco con esta parte o estoy generando más dudas de lo habitual te seguimos vale bueno pues el, el tercer punto importante a la hora de solicitar un préstamo ISA es tener en cuenta las ventas no es condición indispensable que, que se estén generando ventas en el momento en el que se solicita un préstamo en ISA, aunque por supuesto ayuda, porque es una forma de aportar recursos propios, pero sí que hay que tener una proyección realista de hacia dónde eh, van a ir esas ventas. Y si además, en el momento de solicitar una financiación a ISA, se aportan con, eh, contratos o compromisos de compraventa a futuro, también ofrecen muchas garantías. O sea, no es indispensable tener ventas en el momento cero, pero cuanto más se puedan garantizar las ventas en el momento uno, mejor. Un poco eh, lo mismo ocurre con los gastos, pero digamos que a la inversa. ¿no? Tener controlados eh, cuánto es el volumen de gastos de la empresa y tener ahí eh, pues, eh, más o menos planificado el nivel de gastos operativos, de recursos humanos, eh, gastos que puedan ser extraordinarios, que puedan acontecer en toda la fase de vida de la empresa. En este sentido, bueno, pues al final nosotros como hacemos un análisis de viabilidad financiera, pues tenemos en cuenta también que la proporción de los gastos esté en línea con el tamaño del, del proyecto y con y la proporción de sus ventas. Eh, quinto punto, estaríamos hablando ya de activos y pasivos. Aquí es donde me estoy refiriendo, pues, por el lado de los activos, a si el proyecto tiene eh, algunos activos, ya sean materiales o intangibles, que, que sostengan esta, esta solicitud. ¿no? Eh, pues eh, intangibles, estoy pensando en marcas, en patentes de, de algún proceso de fabricación, del de producto, de lo que sea. Y en materiales, pues estoy pensando de infraestructura, de ordenadores, de equipos, de vehículos, todo eso también eh, ayuda. Y por el lado de los pasivos, pues evidentemente estamos hablando de deuda. Estamos hablando de la deuda a largo plazo, y a corto plazo y que sea una deuda. No que por tener deuda un proyecto sea malo o bueno o mejor o peor, sino que tiene que ser un endeudamiento sostenible en el, en el corto, medio y largo plazo. No, no significa no tienen nada de peyorativo, simplemente tiene que haber una sostenibilidad entre los recursos que se generan y el endeudamiento que tiene una empresa. O una cooperativa, perdóname porque hablo mucho en términos de empresa, pero porque estoy más familiarizado con él. En términos de equipo, eh, pues es la, la sexta cuestión sobre la que hay que sobre la, la que hay que prestar bastante atención. Valoramos mucho, dado que eh, nuestro préstamo, nuestra, nuestro análisis no solo es cuantitativo, sino que es también cualitativo. Valoramos mucho el equipo, que haya experiencia en el sector en el cual se está se está actuando, que haya experiencia en la gestión de, de empresas o cooperativas previas. Que haya eh, inversores profesionales o gente reputada en el sector que respalda o, o técnica o económicamente el proyecto y, por supuesto, pues bueno, pues toda las, eh, la formación, las habilidades y las capacidades de los promotores del proyecto en esa actividad. Por eso también la cuestión del equipo es importante. Y por último... Eh, sería la innovación, la innovación en sí del, del, del proyecto que se está presentando. ¿no? Que sea, esto es lo que, lo que os decía antes, ¿no? un concepto de, de innovación muy holístico, pero en el que se tenga claro dónde está esa fase disruptiva, dónde está esa mejora con respecto a lo que se viene a hacer antes, dónde está esa mejora eh, en el sector, en la economía, en su conjunto. Y al final, bueno pues explicar un poco, explicar un poco pues, esa innovación y ese modelo que se tiene para, para obtener rendimientos o esta financiación. Y esto que veis de 1, de 2, de 3, de 4, pues son destacados. ¿no? Siempre, siempre ayuda tener eh, o tener conocimiento de que hay cuestiones destacadas que están fuera de este, de este círculo de, de siete aspectos. Que, que ayudan o que dan un plus al proyecto. ¿No? Pues algún reconocimiento, alguna participación en talleres, en incubadoras, en programas de lanzaderas, otros apoyos públicos, otros apoyos privados. Cualquier aspecto que haga destacar y sobresalir al proyecto, pues también es muy importante de conocer a la hora de presentar la solicitud. Creo que Elena os va a compartir esta presentación. Y esto es muy importante, la guía de solicitud de préstamo, que os invito a que la veáis luego cuando cuando tengáis la presentación. Por si estáis interesados en presentar alguna solicitud de enisa pues eh, mirad esta guía que indica cómo cómo se solicita todo vía aplicación, qué documentación hay que aportar, qué hay que explicar eh, concretamente en cada campo y que ayuda mucho a solicitar una enisa con garantías de, de acabar obteniéndolo. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí, si vamos bien. Estoy pasando mucho de tiempo, el... Yo creo que vamos bien. Yo tengo pero preguntas, pero luego para el final me las dejo. Pero vamos, muy bien, muy bien, vamos genial. Vale, en realidad queda poquito. Yo simplemente os cuento cómo es el itinerario de Nisa, porque, bueno, pues como os digo, la solicitud se presenta. A través de, de nuestro portal web, eh, creáis un usuario con los datos de empresa y cuando están todos los datos de empresa, pues podéis ya solicitar, eh, crear la solicitud y explicar toda la solicitud. Esto es lo que os decía, que crear da datos de empresa y explicar solicitud es porque podéis crear varias solicitudes y podéis tener varios préstamos de NISA eh, en diferentes años, por tanto, se crea, digamos, primero un perfil de de, de entidad y luego ya se pueden ir generando solicitudes con el paso de los años. Cuando se envía una solicitud y se aporta la documentación, eh, pasa por una fase de admisión, ¿no? que revisamos un poco que está todo correcto, que está todo de acuerdo a como indica nuestra normativa. Y si es así, pues pasa directamente ya a una fase de análisis. En esta fase de análisis se os asigna un técnico que ya estudia en profundidad las cuestiones más cuantitativas y cualitativas del proyecto y en función del préstamo que se ha pedido y nuestro análisis financiero pues, se, se modula un poco y se ve hasta dónde puede llegar la financiación de NISA. Vosotros, como solicitantes de financiación, siempre sois los que ponéis digamos, el, el, el baremo ¿no? y decís, bueno, pues yo necesito una financiación de 200.000. Y luego con nuestro análisis financiero, pues lo que hacemos es ver hasta dónde de esos 200.000 podemos llegar. Si la capacidad de la empresa, de la cooperativa, el entorno en el que se va a mover, las proyecciones son buenas, pues posiblemente se alcancen esos 200.000. Los fondos propios también, como decía al principio. Si no, pues eh, se, os, se propondría una cifra algo inferior no sé, 150 .000. Y ahí vosotros diríais, bueno, pues me encaja, no me encaja, o lo prefiero desestimar y mejorar un poquito para el año que viene llegar a los 200 mil, o, o me quedo con los 150 y el año que viene ya veo si solicito más. Lo que, eso ya va un poco también en función de lo que el solicitante eh, necesita. Y una vez se ha aprobado, se ha, aprobado, se ha decidido... Esta financiación pues nada, se formaliza y se, y se desembolsa el préstamo y luego lo que hay es año a año o bueno, mejor dicho, trimestre a trimestre, un seguimiento de la empresa para el cálculo de, de lo que os decía al principio del tipo de interés fijo y variable en función de los resultados, pues vais, vais teniendo unas condiciones y bueno, pues por dar algunas cifras, por si eh, no conocíais mucho Nisa hasta ahora, pues nada, aquí veis que desde toda su historia, desde finales de los, de los 80, pues lleva más de 7.500 préstamos desembolsados, más de 6.500 empresas financiadas y más de 1.150 millones de euros invertidos. En concreto, para que os hagáis una idea de cómo estamos actualmente, en el año 2020, se dieron un total de 506 eh, préstamos, operaciones de financiación, que alcanzaron 83 millones de euros. El tema es que hay mucha concentración en Madrid y Barcelona de toda la actividad de Nisa, de los, de los beneficiarios de Nisa. Y precisamente con el programa Agro y también con el de emprendimiento digital femenino, lo que queremos es diversificar un poco nuestra presencia en el territorio. Por eso lo de acudir a todo tipo de, de sesiones eh, formativas, de, de exposiciones en, de cualquier entidad que, que solicita eh, información de Nisa para llegar un poco también a todos esos territorios, no, no sé, son, eh, Soria, eh, Ciudad Real, Valladolid, pues son provincias que, que no tienen tanto, eh, tanta capilaridad de Nisa ¿no? y ahí es también donde nos, nos gustaría poder llegar. Y luego algunos ejemplos eh, de, de lo que financia NISA. Como veis, pues hay grandes nombres conocidos para bien o para mal por su actividad económica, grandes plataformas tecnológicas. Pero bueno, también tenemos eh, pues eh, toda una, todo un, un abanico, uno multisectorial de, de, de empresas financiadas por el NISA, de temas de salud, Temas educativos, temas de moda, temas de eh, plataformas digitales, de marketplace, de, hay un montón de, de beneficiarios de NISA que han visto mejorar su posición gracias a esta financiación pública, pues que, que trata de cubrir, como decía, sobre todo al principio, ese gap que el capital privado, por riesgo o por rentabilidad, pues no le interesa cubrir. Entonces, bueno, pues esto es un, un poco toda mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que haya quedado más o menos claro. Y si tenéis cualquier pregunta ya más concreta sobre vuestro proyecto y, y vuestra idea de, de cómo puede ayudaros en ISA, pues nada, encantado. Qué guay. Muchas gracias, Luis. La verdad. Eh, muy, muy, muy completa. O sea <risa> que, muy guay. Pues. Bueno, pues si queréis, eh, aunque habéis ido preguntando sobre la marcha, pues sí, si alguna quiere, ha reservado para el final, pues ahora es el momento. Si no, abro la veda yo. Yo tenía una, un par de cuestiones. Dale, Pedro. La si quieres, Pedro, es... preséntate así como brevemente, tipo si tienes una iniciativa, así como en una línea. Si puedes. Sí, eh, yo... Desde hace muchos años eh, he tenido un proyecto de emprendimiento en forma de cooperativa, pero no deja de ser una empresa eh, que se llama Access to Info. Y ahora mismo estoy involucrado en el proyecto de Supercop, que es un supermercado uh -huh. cooperativo en el barrio de Lavapiés. ¿Vale? Y estoy más por, ese, por esta segunda parte, pero bueno, decía uh -huh. lo, de, lo anterior porque bueno, vengo del mundo de las cooperativas y de la gestión de hace tiempo. El caso está en que tenía una, algunas dudas. Eh, la primera es eh, de qué manera tenéis en cuenta en, a la hora de evaluar el impacto social de los proyectos que os presentan cuestiones como la discapacidad, es decir, que tenga el proyecto una orientación eh, para personas con discapacidad o que el, el equipo que forme el, el core del proyecto pues tenga eh, discapacidad o, se, o se, sea más eh, cercano a este tipo de, de inclusión Vale, me, me alegra que me hagas esa pregunta porque de hecho eso es un tema que tenemos que, que mejorar poco a poco nosotros en nuestro análisis tenemos una parte cuantitativa y una parte cualitativa, la parte cuantitativa pues está claro que, que al final es financiera la parte cualitativa la vamos alimentando, digamos, poco a poco. No tenemos unos indicadores predefinidos para, para este tipo de, de cuestiones de, de discapacidad, pero uh -huh. eh, sí que se valora positivamente que haya toda una, o sea, toda una dinámica de, de apoyar, de, de intentar de cerrar esta, esta brecha, de ayudar en la medida de lo posible. O sea, no, no tenemos eh, indicadores en este sentido, pero eh, sí que tenemos experiencia en, en, en trabajar con proyectos que, que tienen este tipo de características y se valora positivamente en el sentido de, de este análisis cualitativo, tanto en la parte de organización de, interna de equipo como de externalidades hacia afuera que, que puede tener el proyecto. O sea, ahí como todo esto, como estamos poco a poco introduciéndonos en este tema de, del impacto social, pues, uh -huh. es algo que, que estamos tratando de mejorar habitualmente. Nos apoyamos con organizaciones, por ejemplo, en el caso de economistas o, o de otro, empresas de otro tipo que sí que están más habituados a trabajar en estas cuestiones. Intentamos aprender un poco de todo para incluir este tipo de variables en nuestro análisis. Se valora positivamente, pero es algo que, que tenemos que intentar eh, cuantificar un poco para poder diferenciar eh, este tipo de proyectos. Pero, pero vamos, es algo que sí que, que valoramos eh, positivamente, ¿no? que se cierre, que se vaya cerrando esta brecha, que se vaya contribuyendo a, a mejorar estas posibilidades. Vale. Mm. Y luego, bueno, no sé si puedo hacer otro par de consultas que tengo. Sí, sí, claro. Vale, vale. Eh, es con la línea de Agroimpulso. Eh, tengo dos, eh, dos cuestiones. Una, si como decías que eh, estaba mm, ideada para cubrir todo el ciclo y que eh, se tenía en cuenta la parte de distribución, si de alguna manera un proyecto como un supermercado eh, que tuviese unas características determinadas, eh, podría entrar en esa, en esa línea. Totalmente. Totalmente, esto de hecho eh, con, con tus compañeros de SuperCOP, pues, sí. que estuvimos hace un mes o por ahí hablando, eh, fue lo que, lo que decíamos, que esta línea está pensada para proyectos como este, precisamente, donde con, con los materiales, ¿no? digamos, donde el producto en sí ya, ya tiene unas connotaciones ecológicas, por decirlo así, y que luego también a la hora de la distribución y el consumo, también se hace con, con estos criterios de, de crear comunidad, sí. de, de sostenibilidad. O sea, totalmente. Sí, sí, sí. El precio del SuperCOP sería un candidato perfecto para esta línea de agroimpulso. Lo que pasa es que ahí nos encontramos con el tema de la cooperativa y de la aportación de, de los promotores del proyecto a esta sí. coinversión. Entendido. Pero en ese sentido, sin problema. De hecho, uh -huh. la línea es, está pensada para ese tipo de, de iniciativas. Y otra otra consulta así breve, eh, no es para este proyecto de Supercop, pero bueno, tengo más iniciativas uh -huh. en la cabeza y es eh, si esta línea de agroimpulso podrían incluirse también eh, proyectos, por ejemplo, que tuviesen eh, relación con reaprovechamiento forestal, por ejemplo, con una una implantar un, una procesadora de pellets. Pues no sabría qué decirte, porque no estaría dentro de la cadena de agro, ¿no? como tal, de la cadena agroalimentaria. No. no. Mm, claro, o sea, más por el tema rural. y Más no... rural que, que, no, agro, sí. que agro en sí. ¿no? Bueno, mm, no lo sé. A ver, también todo depende de la forma en la que se explica el proyecto. Pero independientemente de eso, si no entra por la línea de agro, entra por, por una línea generalista. Vale, vale. La ventaja de la línea de agro simplemente es que ahora eh, ahí el presupuesto se, ex se ha expandido. ¿no? Entonces, antes había cosas muy interesantes que se quedaban fuera porque llegaban a una fase del año en la que ya estaba casi todo el presupuesto agotado. Esta nueva línea de agro lo que permite es enganchar un poco eso y recoger aquellas propuestas del sector agro que se quedaban fuera. Pero eh, las líneas generalistas para un proyecto de, de reaprovechamiento forestal, como me estabas diciendo, entra perfectamente en la línea generalista. O sea, no vale. Es una cuestión de tiempo y sí. de presentar, por ejemplo, una solicitud en ese sentido, más a principio de año, que garantiza que todavía va a quedar presupuesto. En cambio, en las de agros puedes presentarla a finales de año, que, que va a haber presupuesto. De acuerdo, vale, pues muchas gracias. Sí. Hola, Luis. Soy Eva. Es que eh, me ha parecido interesante lo que ha preguntado Pedro, uh -huh. porque yo también tengo un proyecto rural, pero no, tampoco va, no va enfocado a, a agricultura. Va enfocado uh -huh. a hacer actividades con personas que viven en los pueblos, porque sí que en ese hay también un vacío bastante grande. Entonces, ahí igual entra, no entraría en agro, entraría, imagino, en otra, en otra de las... De, la, de las opciones que hay, ¿no? Claro, entraría, eh, bueno, si eres menor de 40, podría entrar en la de jóvenes y si no, pues en, en emprendedores eh, sin ningún tipo de problema. Nosotros es en, en ese sentido eh, hemos financiado y trabajamos también, aparte de la financiación, con, con gente que a lo mejor, con organizaciones que a lo mejor conoces, como los de Presura, Rural Citizen. Que, y Vico y, y Barrabés que también en, están haciendo cosas en este sentido en este no sé qué tipo de actividades son las que, las que tienes en, en tu proyecto pero eh, todo el tema de dinamización del medio rural cuestiones de turismo sostenible en el medio rural actividades deportivas eh, actividades para personas mayores en el medio rural todo eso también lo, lo hacemos pero es verdad que fuera de la línea vale gracias no. bueno si queréis le doy yo alguna duda no sé si alguna quería hablar antes que Ana o Alicia qué tal no vale bueno, pues eh, te pregunto, eh, ya sé que has compartido como un poco la, la, la guía del, eh, del proceso, como de presentación uh -huh. de NISA y demás, pero si sí, podemos como, eh, bueno, como que me gustaría saber un poco cómo está el proceso ahora, eh, en esta primera fase de análisis, qué documentación se suele pedir, uh -huh. cuánto, cuánto tarda en general de media, en desde que tienes ese primer contacto con NISA hasta que, que tienes el préstamo concedido. Gracias, sí. Luis. Hay cosas que se me se me ha olvidado de ir diciendo. Eh, sí, pues mira, básicamente en condiciones normales eh, suele tardar eh, unos dos meses, lo que es el proceso completo de dos meses en adelante. Lo cierto es lo que pasa es que es verdad que ahora, y en concreto este año, sobre todo a final de año, pero además este año en concreto estamos recibiendo muchísimas solicitudes del orden de 2.000 entonces, eh, se está ralentizando todo un poco más y nos estamos yendo a los tres meses o quizá algo más. Básicamente en esta primera fase de solicitud lo que hay que hacer es rellenar el formulario de la web contando todo lo que se pide en cada uno de los apartados que como he dicho, pues se habla del equipo, se habla del, del proyecto en sí, de la antigüedad del proyecto, el sector en el que se mueve el modelo que tiene, que sigue este proyecto para para conseguir ingresos, luego se habla del equipo y luego se habla de la inversión que se va a hacer, ¿no? de, es decir, voy a invertir en no sé cuántos ordenadores, voy a, cambiar, voy a poner eh, no sé qué máquina, voy a contratar a no sé cuántos perfiles, se eh, cuenta un poco toda, toda esa dinámica de, de inversión. Y por último, se, se aporta, se rellena también en la web, eh, todo lo que es las proyecciones financieras, al final es trasladar a nuestro portal web lo que se conoce como un business plan de cualquier proyecto empresarial ¿no? y, y se escribe tal cual ahí y se, y se guarda ahí. Una vez se envía todo lo que se ha escrito en la solicitud, eh, hay que aportar la documentación básica oficial. Que, bueno, que en primer lugar es un modelo de, de declaración responsable, ¿no? de que se van a utilizar los fondos para lo que se está indicando y que no se va a incurrir en tema de blanqueo de capitales y, y este tipo de cosas. Se tienen que aportar las escrituras de constitución de la empresa o eh, de la constitución o la formalización de la cooperativa en, en otro caso. Si ha habido ampliaciones de capital, es lo que estábamos hablando antes con la, los fondos propios y las aportaciones nuevas, también se tienen que aportar ese tipo, esa, esa documentación legal ¿no? para que se vea que, que se ha procedido efectivamente allí. Declaración responsable, escrituras, se tiene que aportar cuentas, eh, cuentas anuales históricas de, de la empresa. Si las tiene, porque tiene más de un año de antigüedad, perfecto. Si no las tiene, pues lo que hay que aportar también es las cuentas provisionales del año en el que, en el que se presenta la solicitud. ¿Vale? Luego hay que aportar bueno, pues un certificado de, de Hacienda, eh, de, de declaración de estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, en el caso de, de que sea una forma jurídica como tal, y eh, cualquier otro documento que pueda eh, ayudar a entender el proyecto, si en la parte de la aplicación nos hemos quedado cortos en alguna cosa. Pero por eso digo, es pues que, o sea, te, podría deciros toda la documentación necesaria, pero me parecía mucho más útil dejaros el enlace a la guía, que de hecho, creo que hasta lo puedo dejar por aquí, por, el, por este chat, porque ahí sí que vais a encontrar, todo. hay algunos requisitos en plan, las escrituras, pues que estén... Eh, las escrituras de capital, pues, que se venga con la evidencia de que ha sido presentado en el registro mercantil o en el registro de cooperativas de, de turno. Las cuentas anuales, pues, que igualmente hayan sido presentadas en, en el registro. Eh, las actas de titularidad real, o sea, todo un poco la documentación más eh, formal y el formato de la misma. Os dejo eso, que también lo podéis seguir en, en ese enlace. Pero bueno, básicamente es información cuantitativa y cualitativa del proyecto y la documentación legal del de agente económico que está presentando ese proyecto. Y todo eso se sube a través de la plataforma de NISA y eh, nosotros hacemos una primera revisión. Esa primera revisión es la que digo que puede tardar, es la que nos suele llevar el primer mes. ¿no? Eh, comprobar que todo está ok, que todo está en plazo, la documentación conforme necesitamos tenerla. Y luego el segundo mes sería todo el mes de análisis, ¿no? de, ya de entrar a ver el mercado, el sector, el, el proyecto, el equipo. Y una vez tenemos eso, pues ya sí que pasaríamos al desembolso. Dos meses de media, pero es cierto que según avanza el año, el proceso se ralentiza un poco. Ay, gracias, Luis. Eh... Y yo, yo tengo como, me ha quedado como una duda entre el, el tema de los fondos propios de la entidad y uh -huh. el capital aportado para la solicitud. Es decir, por un lado se van a presentar las cuentas donde se van a observar los fondos propios de la entidad uh -huh. y esos fondos propios a su vez sirven como acreditación de la aportación que hacemos al proyecto uh -huh. que, a través del cual estamos eh, solicitando. Vale, Eso. Pero, o sea, que... Si esos fondos propios no llegan al requisito que, que tiene ISA, ese 50%, se condiciona a una nueva aportación, que se puede producir después del análisis, que es lo, es lo bueno. Que, o sea, en luego te dice, vale, pues tienes preaprobado este préstamo. Necesitas aportar 20.000 euros más de, de, de capital. Cuando me demuestres, cuando evidencias que has aportado esos 20.000, se te libera el desembolso de los 100.000 que tienes preaprobados. ¿Vale? Es que, si es sí es verdad que si no sé cuánto grado de familiarización tenéis con el tema de financiero y cuentas anuales de una empresa, pero bueno, puede ser un poco enrevesado el tema de los fondos propios, pero básicamente es el patrimonio neto de una empresa. Y si ese patrimonio neto no alcanza el mínimo requerido para el préstamo, se puede condi se condiciona el préstamo a una aportación extra en los 60 días posteriores a la aprobación del préstamo ¿Vale? Y lo interesante es que esta aportación eh, puede ser otra deuda, ¿no? Con otra entidad financiera, o sea, puede haber una cofinanciación que sea deuda, que no tiene por qué ser Puede ser una, puede ser una aportación bancaria extra Puede ser una nueva capitalización a través de convertir en capital algunos activos que tiene la empresa, pero todo tiene que venir escriturado. O sea, es la forma en la que se tiene que de dar muestra de que de verdad se ha aportado tiene que ser una evidencia legal en forma de escritura, notario, ¿vale? para, que luego, para que eso cuente digamos luego en el, en, en el nuevo patrimonio neto de la empresa, de la cooperativa. Porque, por ejemplo, haber conseguido una campaña de crowdfunding eh, sería sería también ¿no? como esta, esta aportación de fondos propios. Sí, lo, normalmente el crowdfunding luego se suele subir a capital, ¿no? se suele convertir en capital. Entonces, no, no, no. claro, eh, una vez se ha convertido en capital esos nuevos fondos obtenidos, se, se manda en isa esa escritura de capital nueva donde se vea. Que ahora la empresa, la cooperativa, en vez de tener 10 de capital social, tiene 20, pues ya está. En ese sentido, vale cualquier tipo de financiación que se consiga aparte de ENISA. Genial, genial. A ver qué más, qué más cosillas eh, tenemos por aquí. Hasta ah, está muy interesante, dice Ana, mm -hmm. por el chat. Eh, yo tengo una duda, si, eh, ¿cuánto...? cuál o sea, digamos, ¿es usual que proyectos incipientes o iniciales, de estos que no llevan más de un año de recorrido, accedan a un préstamo en ISA? O digamos que es más frecuente como, como un préstamo en ISA para una segunda fase del proyecto, ¿no? para, para un proyecto que ya ha echado a caminar unos cuantos años, ¿no? que ya lleva algo de recorrido. Bueno, pues nos encontramos con los dos casos. Eh, lo cierto es que, claro, eh, hay proyectos que echan a andar, ¿no? Que, que empiezan, pues esto es como en la vía, ¿no? que no todos empiezan con, desde la misma posición ¿no? y todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Pues al final, si un proyecto empieza con un capital social de 25.000 euros, pues ya va a poder solicitar una financiación mayor que aquel que empieza con un capital social de 3.000 euros. Nosotros intentamos reducir ese, esa brecha, ¿no? intentar ayudar a ambos. Lo que pasa que es cierto que, dado que no. Eh, pedimos garantías ni avales, sino que es el propio compromiso el que sostiene el préstamo, pues se, se nota más, ¿no? se, se da más garantía en ese sentido aquel que empieza con 25 que aquel que empieza con 3. Pero eh, si el proyecto es bueno, las proyecciones son realistas y hay hay cosas que aportan, que apoyan mucho más el proyecto, aparte de lo financiero, también hay posibilidad de obtener un préstamo NISA. O sea, no, lo financiero no lo es todo, de hecho, por eso intentamos separarnos un poco de, del capital privado en ese sentido. Pero no deja de ser importante el que haya una participación más, más o menos equivalente entre lo que NISA va a dar al proyecto y lo que da la empresa. Ahí nos encontramos de todo, ¿no? ahí nos encontramos los eh, pues jóvenes emprendedores que, que tienen un proyecto muy incipiente y se les puede dar 25.000 euros para empezar o nos encontramos con una, una empresa que tiene ya dos años de vida y que se le puede dar 100.000 euros. O sea, no, no hay, no hay un estándar para, para ello y tampoco hay un techo, digamos, ni un suelo claro. Yo tengo otra cuestión, si da tiempo. Sí, sí, tenemos hasta y media, ¿vale? O sea, que vale. tenemos para un ratito. Eh, estaba dándole vueltas ahora a, a un, a un proyectos que ya están en marcha y que están en un claro crecimiento, que puede haber un, un gap muy importante entre la foto fija, que son las cuentas presentadas en el registro y cómo haya evolucionado pues en seis, ocho meses. Eh, y entonces eso cómo, hasta qué punto lo podéis tener en cuenta? Es decir, porque claro, eh, los fondos, incluso teniendo en cuenta los fondos propios, eh, pueden haber aumentado eh, de una manera muy considerable, aunque eh, no estén eh, por decirlo de una manera, o sea, están en la contabilidad, pero no están en una contabilidad que está firmada y subida a un registro, el registro mercantil. Entonces, ¿cómo lo valoráis? Por eso nosotros diferenciamos entre ejercicios y cuentas de años anteriores y ejercicios en curso. Eh, los cerrados y de años anteriores ya están registrados y ya son los que son. Uh -huh. Y ese, digamos, es a partir de ahí donde empezamos a... Donde, Ponemos la primera medición y luego siempre pedimos el provisional de cuentas de estados financieros del año en curso y esto y lo ponemos en común. Eh, si el proceso va si el proceso de, de solicitud de análisis va avanzando, lo que vamos a hacer es pedir un nuevo avance de, de estados financieros. El suelo, digamos, lo ponemos con el último ejercicio cerrado y uh -huh. luego vamos avanzando en función del provisional, de los estados financieros provisionales del año en curso que nos mandáis. Entonces, si hay una ampliación de capital de por medio, pues nada, es tan sencillo como mandarnos unos estados financieros donde se recoja esa ampliación de capital y luego también enseñarnos, o sea, demostrar esa ampliación de capital mediante una escritura y un registro de esa escritura. ¿Era eso un poco lo que me decía? Sí, sí, sí, exactamente era eso. Eh, Luis, sobre este este punto en concreto de la ampliación de capital, eh, uh -huh. en nuestro caso concreto el, tenemos una ampliación de capital que está registrada en la última asamblea uh -huh. y, y, y se han hecho aportaciones desde entonces hasta ahora, ¿no? Entonces uh -huh. lo que dices es que esta ampliación de capital hay que llevarla al notario para que certifique que se han obtenido tantos eh, tantos, bueno, tantos ingresos, ¿que, que se han aportado tanto capital vía ampliación? ¿Sois cooperativa o sois una empresa? Eh, cooperativa, cooperativa. Pues mira, es que sobre la cooperativa es que no conozco mucho la dinámica. Normalmente las empresas cuando hacen una ampliación de capital, una vez han obtenido los fondos, van a un notario y el notario les hace una escritura de que, de que corrobora que esta empresa ha recibido unos fondos y que los está dedicando a ampliar su capital. La cooperativa, la verdad, es que no sé si funciona igualmente, pero en caso de que sí, eh, lo, que, lo que se exigiría simplemente es esa evidencia de que, se ha formalizado, de que se han obtenido los fondos y se ha formalizado esa ampliación de capital y luego reflejar esa ampliación en las cuentas de la empresa. Es decir, normalmente cuando recibes una aportación pero no se ha hecho una escritura de ampliación de capital, ese dinero, hablando así, está en una partida que se llama otras aportaciones de socios, uh -huh. y una vez se hace una ampliación de capital, eso pasa de estar de otras aportaciones de socios a capital social. Pues unas cuentas anuales donde se vea que, que ese dinero está en capital social y que ha aumentado de 3.000 a 5.000. O sea, es un poco... Es que, por eso te digo ya, en cooperativa, sí que estoy un poco perdido en, en la dinámica legal de cómo se procede eh, a formalizar una ampliación. Pero el requisito es más o menos el mismo. De acuerdo. Y esa ampliación, es, eh, en nuestro caso, ha llegado sí. en forma de préstamos personales, ha llegado en forma de donaciones... Y ha, llegado, y ha llegado también como ampliación de capital pura, ¿no? Eh, ¿Podríamos incluir los tres o solamente la ampliación de capital pura? Sí, sí, los tres. Eso, bueno, a ver, es que no sé si, si las cooperativas pues, tenéis que pasar por un notario como tal para formalizar una escritura de ampliación de capital, pero las empresas, por ejemplo, eh, capitalizan muchas cosas. Puede ser dinero nuevo o puede ser dinero antiguo que tenían en sus cuentas y que lo suben a capital o puede ser incluso eh, una patente que dice bueno, esta patente me la ha valorado externamente no sé qué consultora y vale un millón de euros y como ya lo tengo validado, voy a un notario y el notario me corrobora que esa, ese millón de euros que vale la patente lo meto en el capital. En una cooperativa yo entiendo que podría hacer lo mismo Ahí a lo mejor Elena sí que sabe un poco más que, que yo en este tema, pero, pero sí, o sea, cualquier tipo de recurso externo aportado a la cooperativa, si está formalizado legalmente, para nosotros nos cuenta como una ampliación de capital. De acuerdo, gracias. Digamos que la, las cooperativas son, son empresas que publican sus cuentas de manera... Eh, obligatoria y que tienen que certificar a través de notaría los mm. cambios, los cambios pues, fundamentales. Pues entonces, o sea, que, la operativa la única, en ese sentido, ¿no? la única pregunta, pero esta ya sería más técnica, porque hubo una modificación contable en el que hace unos años, en el que las cooperativas, eh, digamos, la aportación de los socios, con este principio de la libertad de entrada y salida de los socios, se empezó a, digamos, a a contabilizar eh, las aportaciones sociales como deuda a largo plazo claro. y esto con, con entidades financieras como, o sea, en realidad es como cualquier aportación a una sociedad, ¿no? Es una deuda, los socios entran y salen, ¿no? A nivel estatutario tienen esa posibilidad, pero bueno, fue una normativa contable que eh, simplemente es una, un tema formal, pero sí que ha hecho polvo a las cooperativas a la hora de presentar sus cuentas en entidades financieras. Entonces, ahí sí que muchas veces, si con triodos o con determinadas bancas éticas, esto ya lo dominan y lo saben, que es un tema formal, que no es que sean entidades altamente endeudadas, uh -huh. y con otras entidades financieras, pues hay que hacer algo de pedagogía para que no parezcan claro. que sean entidades prácticamente en quiebra, no o sea, que estén endeudadas 100%. Nosotros en ese sentido diferenciamos eh, cuando es una deuda financiera pura a cuando es una deuda con los socios. Lo que pasa que en el caso de las cooperativas sí que tenemos que tener ciertas garantías que durante el periodo proyectado de la inversión que se va a hacer con el préstamo de NISA, los fondos propios que tiene esa cooperativa son los que nos está enseñando, son al menos los que nos está enseñando en el momento cero del análisis. Porque, claro, a lo mejor se da el préstamo a la cooperativa y al año siguiente. Muchos de los socios que habían aportado eh, recursos propios para obtener el préstamo se marchan. Entonces, ahí hay una salida de, de recursos de la cooperativa con la que no hemos contado. Por tanto, sí que se garantiza cierta estabilidad en, en la composición accionaria o social de esta cooperativa. ¿Vale? Por eso digo que nos cuesta un poquito... Eh, Trabajar con cooperativas por este tipo de cosas. No es que no lo no es que no lo queramos hacer y además los pues, estatutos lo permiten igual, pero requiere un análisis un poco más fino en el sentido de eh, garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad, al menos en todo el periodo del préstamo. Vale, bueno, eh, bueno por, ya... por hacer un apunte en las eh, en cada una de las cooperativas. Se rigen bueno, sobre todo eh, por las leyes de, autonómicas y luego por sus propios estatutos, pero bueno, en general casi todas las cooperativas suelen tener eh, puesto un periodo bastante amplio para la devolución de las aportaciones obligatorias al capital social. Es decir, que uno pues para pertenecer a la cooperativa tiene que aportar una cantidad, pero la devolución, aunque la entrada y salida sea voluntaria, la devolución pues, se puede hacer en un periodo de tres años, que entiendo que en muchos casos podría cubrir, si no todo, casi la totalidad del, del periodo eh, préstamo. De, del préstamo que financiaría en esa. En esa ¿no? uh -huh. Y con el, las aportaciones eh, voluntarias al capital social de los socios, generalmente lo que se establece es unas condiciones eh, determinadas, es decir, pues, que la devolución se hace con una carencia a partir de un plazo, de un tiempo, vamos, uh -huh. y que se hace... O a un tipo de interés fijo o a un tipo de interés eh, con, con, eh, con relación a la cuenta de resultados. ¿no? O sea, es decir, que, que también de alguna forma, aunque sea un, la cooperativa sea una figura singular, pero que eh, de alguna manera sí que habría instrumentos tanto en la ley de cooperativas como en los propios estatutos de una cooperativa como para eh, cubrir ese, eso que estás diciendo. vamos Sí, ¿no? por eso nosotros además cuando hacemos un análisis, ya sea una empresa o una cooperativa, la hacemos a medida para, la, para el solicitante. Entonces en este caso tendríamos que mirar toda la composición accionaria de la cooperativa, ver cuántos socios saldrían en el año 1, cuántos entrarían, cuántos saldrían en el 2 y, y todo eso lo tendríamos que, que mirar. Es lo que digo, requiere un análisis más fino, en el sentido de eh, si se van a estar cubriendo todas las garantías financieras durante todo el, de todo el periodo del préstamo. Y hay que tener en cuenta, claro, pues esto eh, las carencias, las devoluciones, las entradas y salidas de, de cooperativistas. Pero bueno, eh, no, no exime que, que, pueda, que se pueda recibir financiación, eso sobre todo. Bueno, pues... Pues nada, eh, te voy a pedir Luis, así como si quieres un, un, una, un consejo, una frase despedida o algo así de. Uy, que me llamen. Sí. Pues nada, yo simplemente que os quedéis con la idea que NISA es un instrumento público que está aquí para, para ayudar y para construir, como decimos, para construir este ecosistema innovador para mejorar nuestra economía de acuerdo a las necesidades que, que estamos, que tenemos ¿no? y como, como sociedad y, y los retos que nos pone este sistema económico en el que estamos y, y nada. Y, y nuestro granito de arena está en ayudar a, a estas pequeñas entidades económicas, ¿no? agentes económicos, empresas cooperativas startups o como se si quieran denominar y, y nada, pues eso, que tratamos de crear un marco económico, pues mucho más sostenible, mucho más inclusivo y, y con muchas más garantías a futuro de lo que tenemos ahora. Y nada, poco más podría decir. Agradeceros la invitación. Espero que, que os hayan ayudado mis palabras a, a aclarar un poco esto de qué es Enisa y qué hacemos y qué deberíais hacer si queréis un préstamo. Y nada, te, que si, os dejo mi correo ahora por el chat, si tenéis alguna duda ya más personal o una cuestión a la hora de presentar una solicitud, pues me podéis escribir sin ningún compromiso que os ayudaré en todo lo posible. Pues Luis da gusto, muchísimas gracias. <risa> y bueno, pues eso, muchas gracias por estar aquí, por compartir todos tus conocimientos y todos los, eh, todas las herramientas que tiene Nisa, que, que yo creo que no son pocas y... Y, y, y gracias también por estar ahí en ese, en ese, poniéndose foco en esa otra economía. Así que Igual. bueno, también muchas gracias a, a todas las que habéis inaugurado este curso. Pronto, pronto os anunciaremos nuestras próximas actividades, próximas píldoras formativas, comunidades, las próximas temáticas de nuestras comunidades de emprendizaje social y bueno, sabéis también que podéis acceder a, a nuestros servicios de asesoramiento también gratuito de acompañamiento. Y, y bueno, pues, pues nada, encantado de reencontrarnos, de, ver, de veros otra vez y, y nos vemos en otra.